Yo, baby, K. A. T. baby K.A.T, baby cat, mente a ese. J Joe, ajá, cuarto culto, 2014. Yeah, yeah. Let's go. Vengo pa' sacar la talla, crímenes en la batalla Baby cat guerrero, maya, mente le tira y no falla lírica le está en la raya, escúchalo, luego me callas Voy tumbando los gandallas y me sobran las agallas Se no le explican, que lleguen y se la aplican Lo salpican y lo pican, ya después de poco tiempo Llegan y me le platican, por el viento lo fabrican No sé ni pa' qué le brincan, andan llorando y lo trincan la base voy tragando con mis frases, pa' que pase ya no le Daré más chance que no me pida las paces Que este loco todo lo hace Y no ha de querer que lo alcance Para hacer lo que fracase mientras acaba el enlace No visto de ropa fina La gente me discrimina por andar en las esquinas Reventando la bocina Si me tira nunca tira Y desde ahorita la aclaro para que no me pida paro Mi letra ha sido muy fina desde que grabo en cabina Muchos no nos quieren ver por debajo Pero no se les va a hacer ver porque somos voces de barrio No les voy a dar el gusto de vernos caer say, Aquí tenemos el porqué Representamos la vida de calle, bro uh -huh. Simplemente es el porqué sí, nadie, para reales bro Primero que nada mucho gusto me presento Conocido por su famoso respeto Vengo muy chiquito demostrando mi talento Callando a esos raperos que no entienden nada de esto Andan diciendo que me lleno de pretextos Que vengo solo en busca del dinero Y que por eso no progreso Lo siento yo no miento expresando lo que siento Dame 16 líneas para que prosiga Solo escucho tonterías Tengo mente fría Me cautiva esta vida fugitiva no me digas sin exceso y con medida Solo salgo con amigas que no conocerías Es más, ni te interesarías El arma perfecta que cualquiera desearía La forma correcta de decir las groserías ¿Quién diría? Esto no pararía Con mis compas no convivo Un saludo desde cuarto culto Muchos nos quieren ver por debajo Pero no se les va a hacer ver porque somos voces de barrio, no les voy a dar el gusto de vernos caer say, Aquí tenemos el porqué, representamos a... la vida de calle bro uh -huh. Simplemente es el porqué, sí, a mí, a... música para reales bro yeah. Tres voces de barrio, es el babical, JHB, poeta liricalmente a ese la voz 1-2, cuarto culto médio, desde Pastaguanatos.